la voz, la voz de, lo, de que lo que no, que se, no se ve. Tu y tu raíz. Ya estamos en comunicación con otra persona, en este caso del INTA. Eh, él es Lisandro Butler, que es un técnico investigador de la, de la cuenca de Salado, de la, eh, de la zona sur de la ciudad de La Plata, más hacia la sur de la provincia de Buenos Aires. Lisandro eh, trabaja como técnico, como dije, en el INTA. Y queríamos hablar con él para que nos cuente un poco lo que está haciendo y también cómo está pegando un poco el tema de la sequía en toda esa zona, eh, en lo que es Chascomú, Punta Indio, Magdalena, Maipú, es una zona bastante amplia, eh, para que nos cuente a ver eh, cómo, cómo ha pegado y, y esa va a ser la primera pregunta. Lisandro, bueno, gracias por estar ahí. Eh, acá Nazario y Germán te saludan. Hola Germán, Nazario... Hola, muy bien, bien muy bien, bien. Che, bueno, llovió el otro día, pero ¿cómo, cómo estuvo, cómo so, ¿cuáles son las consecuencias? Que vos, vos estás todo el, día, todo el día en el terreno de aquí para allá con la camioneta, visitando productores. Eh, ¿qué, ¿Qué escuchás de la gente? Bueno, la verdad que es una, una sequía muy, muy, muy brava. Eh, los productores eh, están con una incertidumbre total y muy preocupados porque... Bueno, impacta en las unidades productivas de una manera directa, ya los campos no, no, dan, no dan para más. Uh -huh. este, así que imagínate, Germán, Silvio, que hoy en día uh -huh. se encuentran dudando eh, lo que es la siembra, ¿no? Estamos en, en tiempo de siembra de lo que son los verdeos eh, de verano, eso uh -huh. es sorgo, maíz, este, que se usa como como alimento para el ganado, este, y con esta seca, bueno, eh, se está poniendo en duda, porque sin, sin agua sembrar eh, es en vano, ¿no? Uh -huh. Igualmente, eh, tengamos en cuenta que, que la sonrisa nos invadió eh, hoy uh -huh. y ayer, uh -huh. porque ha llovido, eh, seguramente ustedes también han, han, se, se han estado mojando, en el día, eh, el miércoles, miércoles, acá en La Plata, uh -huh. este, y bueno, por suerte veníamos pidiendo lluvia eh, en abundancia, y bueno, llegó el miércoles y parte de jueves llegó, lloviendo en lo que es la zona de Magdalena, Punta Indio, Chascomús, este, toda esa zona uh -huh. entre los 60 y los 100 milímetros, ¿no? 60 y 100, uh, o sea, llovió no, más que acá. Mucho entonces. más que acá, sí. por fin. Che, sí, y contarle sí. a, a, la, a la gente eh, cuál es la característica de la zona productiva, de una zona ganadera, pero si podés ampliar un poco qué, qué, qué, es la, qué se produce ahí en, en la zona donde estás vos. Sí, más allá, o sea, por supuesto que lo que es eh, la zona donde, a donde trabajo, Magdalena, Punta Indio, Chascomús, Uh -huh. pertenece a la, a la cuenca del Salado, que se le denomina, es una, una zona netamente ganadera, y ganadera de cría. Nosotros vulgarmente le decimos que, que la cuenca del Salado es la fábrica de terneros. ¿no? Uh -huh. este, así que la predominancia productiva es eh, la ganadería, la ganadería de cría bovina. Pero a la vez no hay nunca que despreciar la, la innumerable, o sea, la cantidad de familias productoras este, ...diversificadas... Este, ...encontrando también cerdos... ...encontrando mucho, mucha lechería... Eh, ...parte de esta zona de la cuenca de Salado... ...lo que es... Eh, Magdalena, Punta Indio... ...Chascomús, Castelli... Uh -huh. ...pertenecieron históricamente a lo que fue... ...la cuenca del Abasto Sur... Este, ...y sigue perteneciendo a esa cuenca... ...por supuesto, lamentablemente... ...con mucho menos tambo... ...pero todavía eh, hay tambos en la zona con los cuales trabajamos y, y son de, una, de un gran potencial para, para llevar leche a, a, la, a la mesa de, de todos lo, los bonaerenses. ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, ¿Y cómo, cómo estás trabajando? Vos trabajás mucho con grupos de, de productores. Hay mucha agricultura familiar en la zona. Sí, es como te decía, Germán, hay mucha agricultura familiar. Este... Y nosotros trabajamos, acompañamos de, desde INTA a, a productores eh, cooperativizados, ¿no? Hoy en día, eh, en cuanto a, a lechería, estamos acompañando a una cooperativa eh, uh -huh. de, de familias tamberas, este, que, que se llama Cooperativa Amanecer Organizado, uh -huh. este, en donde estamos haciendo un trabajo de acompañamiento desde hace muchos años, tanto desde lo organizativo como del fortalecimiento de la unidad productiva eh, Tambo. Uh -huh. este, así que ahí nos encontramos en una etapa muy contentos, muy, muy entusiasmados en cuanto a, a hacer una manufactura láctea este, para hacer una, una comercialización local en una primera medida y por qué no, no pensar e ilusionarse con una comercialización regional. Inclusive ustedes estaban utilizando, eh, empezaron a utilizar la, eh, el, la ensachetadora y pasteurizadora que desarrolló el INTA, fue una de las primeras organizaciones del país que, que empezó a, a utilizar esa tecnología y ya está produciendo, digamos, ¿no? Ahí en Amao. Sí, sí, sí, te, por suerte, bueno, recibimos eh, por, por la trayectoria de, de las familias y por todo el trabajo que... ...que se venía haciendo, era una de las... De la, ...de la asociación de productores, en ese momento éramos asociación... ...dimos el paso al, al momento de, de incorporar la leche fluida... ...dimos el, el, el paso a, a la conformación de la, de la cooperativa... ...y es así que ya venimos en un proceso de, de instalación de infraestructura... ...de todo lo que es la, la logística y, y la comercialización de, de leche fluida... Uh -huh. este, a través justamente de implementar esta esta máquina que es Siboger de, de INTA que, que ensacheta y, y pasteuriza la leche ¿no? Uh -huh. eh, Nazario, te, te vas volver a saludar de vuelta eh, La pregunta mía es, aparte de trabajar con las cooperativas, organizaciones ¿Tenés algún grupo Cambio Rural por ahí que sean de, de agricultura familiar, de pequeños productores? Nazario, discúlpame, se me cortó, no escuché la, la pregunta no, eh, te, te decía, si aparte de trabajar con la cooperativa que mencionaste, si tenés algún grupo de cambio rural de pequeños productores de la agricultura familiar. Sí, sí, sí, eh, trabajamos no solo con, con, con cooperativa MAO, lechería, sino también estamos eh, acompañando a la cooperativa San Borombón, una cooperativa también de, de la zona con productores eh, de la región, en donde ellos eh, también eh, están en proceso de, de hacer producciones comunitarias, hortícolas, eh, también producciones forrajeras comunitarias, y bueno, y estamos con la idea también en la, de la instalación de, de un centro multiplicador de, de pollitas bebés para, para ponedoras. Tenemos cambio rural eh, de pescadores artesanales, lo que es en el partido de Punta Indio, también tenemos eh, cambios rurales de, de familias eh, de ganaderas y por supuesto eh, de apicultura, ¿no? Es una zona eh, con una alta potencialidad en cuanto a la miel, en cuanto a la producción apícola, también acompañamos ahí procesos de fortalecimiento de las familias apícolas, los, la, los famosos apicultores y apicultoras. Así sí. que sí, la verdad que tenemos un acompañamiento bastante amplio en en cuanto a, a la agricultura familiar eh, en la zona. Y con respecto a la agroecología. Trabajan con productores agroecológicos. O sea, trabajan tus productores en forma agroecológica, me imagino que, que van por ese lado, ¿no? Exacto, sí, siempre nosotros eh, intentamos y, y promovemos la, la agroecología, los productores también, esta es, es una zona eh, ...por sus aptitudes agroecológicas... Que, ...que tiene una potencialidad... ...o una facilidad para ir hacia, hacia la agroecología... Este, nosotros siempre estamos con con, con... ...con esa idea en la cabeza... ...trabajando siempre... Eh, con, ...con los productores y las productoras... ¿no? Eh, ...esto de empezar participativ participativamente... ...armar todo lo que son... Lo, ...los procesos eh, tecnológicos... ...y los procesos de, de, de co-innovación... Eh, siempre resultan mucho más fructíferos y, y sostenidos en el tiempo si todos los actores territoriales participan en esa construcción. Uh -huh. Elisandro, ¿vos hace cuánto que estás trabajando en INTA? Creo que nunca te lo pregunté esto. ¿Hace cuánto estoy trabajando en INTA? Sí. Y yo en INTA entre en el 2009, en el uh -huh. 2009 me fui a, a trabajar a San Antonio de los Cobres con comunidades originarias uh -huh. en Salta. Uh -huh. este, en todo lo que era la Poma Norte y ahí estuve un tiempo para después pedirme el traslado y, y, y venirme a la provincia de Buenos Aires de donde soy uh -huh. este, a partir de, del 2012 que me encuentro trabajando acá en la Cuenca del Salado ¿Y qué es lo que más te gusta? Y, eh, dos preguntas en una ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y, y cuáles son...? las fortalezas que, que, que la institución te da o, o las debilidades también bueno qué es lo que la institución tendría que hacer más o, o mejor y qué es lo que ves que la institución también está haciendo bien y eh, lo que más me gusta es esto de, de, de poder eh, contribuir ¿no? eh, a lo que es el, el desarrollo uh -huh. de, de la agricultura familiar eh, contribuir al arraigo no rural y particularmente a, a la mejora de la calidad de vida de, de las familias ¿no? uh -huh. en el medio rural, me parece que eso es de las cosas que, que más me gusta y, y más me, me llena el alma a trabajar en ese sentido ¿no? uh -huh. y el INTA, eh, la verdad que en eso hace mucho hincapié este, deja, deja trabajar sobre, sobre esas dimensiones este, y, y, y generando, generando apoyo en primera instancia, no solo a, a nosotros como, como técnicos, sino también eh, intentando dar respuesta por todos sus medios eh, a las familias. ¿no? Uh -huh. este, así que creo que el INTA es una institución muy grande, somos federales y estamos, somos de, lo, de, de los organismos del Estado que mayor presencia territorial tenemos este, y eso, eso hay que aprovecharlo, ¿no? siempre andás eh, para la gente que no, no, no te conoce, siempre andás por articulando, digamos, articulando una, una palabra muy muy intiana, ¿no? Digamos relacionándote, digamos, con, con productores, con otros técnicos, con un compromiso muy muy grande por básicamente no, no tanto con la institución que también, sino con lo que decías vos de, con, con las familias, con el con el arraigo rural, contribuir para que mejore un poco la familia, la, la familia productora en este caso, ¿no? Eh, vos conocés mucha gente de, de otros organismos y, y también es fundamental ese trabajo con otros, con otros organismos. Sí, Ger, eh, eso es, creemos nosotros como como, como, como estrategia de, de intervención territorial, que le llamamos de, de INTA, ¿no? de, de abordaje territorial, creemos que la articulación eh, de los diferentes organismos del Estado tiene que ser eh, y tiene que estar puesta como como primera acción eh, en, toda, en toda línea de, uh -huh. de trabajo. Es así que eh, intentamos continuamente articular con, con todos los organismos estatales, porque yo siempre eh, tengo una frase eh, que siempre desde, desde el INTA y de los organismos estatales pedimos la organización de los productores, ¿no? uh -huh. y siempre eh, se lo pedimos y, y, y desde el Estado nos cuesta bastante articular. Bueno, también hay que pedir organización y articulación entre, entre los diferentes organismos eh, para, para acercar a, a, al productor y dinamizar y, y hacer eficiente el rol del Estado para... Para con, con la sociedad, que en este caso son las familias productoras. Bien, bueno, la última pregunta, porque ya estamos casi en, en el final del programa, te la va a hacer una, una, una oyente que nos estaba escuchando, Bianca Colefi, quería preguntarte, si, el eh, si para que eh, contestes vos, si esta sequía que estabas contando antes, afectará el precio de los alimentos, como por ejemplo la carne, los lácteos. No, no, no, no, no creo que, no creo que afecte, Vuelvo a decir lo mismo, eh, Germán, uh -huh. eh, Silvio, es que eh, tuvimos ahora en estos dos días anteriores eh, una, una, una, buena, una buena agua, ¿no? entonces nos permite ahí acomodar eh, este, bastante los sistemas productivos. Si, es, si esto se extendía, bueno, teníamos que empezar a, a dudar en cómo podía impactar eso en la, en la generación de, de los alimentos. Pero... Pero no, no, no, no va a tener un impacto. No, no, no. Listo, Lisandro, bueno, eh, nos quedamos sin tiempo, medio que eh, quedarán algunos temas para charlar. C capaz que alguna vez te hacemos venir acá, así charlamos más tranquilos, y si no, eh, también lo haremos por teléfono. Gracias por estos minutos y siempre gracias, estamos en contacto. Compañero, con gracias, compañero, gracias. Germán, mil gracias, gracias a ustedes por, por llamar, este, y les mando un, un gran abrazo a vos y a, y a Silvio. Gracias. Muy bien. Eh... Un abrazo sí. Atando cordones La voz, La voz lo de lo que no, que se, que se, no se ve eres. Tu herencia y tu raíz